Vamos a desarrollar una de las actividades interactivas del curso corto virtual, administración y recuperación de la cartera de crédito. La actividad interactiva se denomina evidencia y actividad interactiva área de cartera. Son cinco preguntas que vamos a responder, vamos a leer las instrucciones. Juan se encuentra en periodo de prueba en el área de departamento de cartera del Banco Corporativo LPQ, por ello está acompañado por el director del departamento, quien va a supervisar cada una de las labores que debe realizar. Ayúdelo en el proceso de inducción respondiendo cada una de las preguntas que aparecerán durante el transcurso de la actividad. De su colaboración depende que de cuando sea o no contratado de manera definitiva por el banco. Debemos responder correctamente un total de cuatro de las cinco preguntas para probar la evidencia. Vamos a leer esta información, por favor. Las personas que vienen por temas de cartera deben realizar una fila enfrente del cubículo. Ahora sí, vamos a empezar con la. Para responder las actividades, vamos a seleccionar la opción correcta dependiendo de nuestro enunciado. Indique cuál de las siguientes opciones es un objetivo importante para el área de cartera. La Opción correcta directamente es la c. Disminuir las cuentas incobrables. Vamos. Aquí esperamos unos segundos. A continuación vamos a responder si el enunciado es verdadero o es falso. Las mejores formas de disminuir la cartera vencida se pueden dar mejorando la calidad de los préstamos o a través de una buena gestión de cobranza. Esto es pues, verdadero. A continuación, vamos a seleccionar entre las opciones la opción correcta, dependiendo de lo que denunciamos lógicamente. Vamos a leer denunciar. Una de las siguientes opciones hace parte de los objetivos trazados en el departamento de cartera para medir la efectividad de su labor. Esto corresponde a la rotación de cartera. Vamos a en verificar. A continuación vamos a relacionar cada una de las responsabilidades y cualidades con su respectiva definición. Estimular las ventas a crédito, el gerente de crédito que se limita a prestar pérdidas es un obstáculo para el éxito de los negocios. Tenacidad es lo mismo que espíritu, que temple empuje y determinación, entre otros. Evitar las pérdidas. Esto se logra mediante un estudio técnico y de las solicitudes y una correcta administración de la cartera. Y por último, personalidad. El gerente, el crédito debe estar fuera de toda censura en cuestiones de honestidad e integridad. Vamos a verificar. Y continuamos con la actividad. Por último, vamos a escribir en los espacios la palabra que hace falta para completar el enunciado. El director de cartera mensualmente debe tener el monto de las cuentas incobrables y analizar por qué se presentan como disminuidas y si han decrecido o de aumentado. Y con esto terminaríamos de responder las preguntas de esta actividad interactiva. Estamos unos segundos aquí, termina de cargar la actividad. Nos dice felicitaciones, usted apropió correctamente los conocimientos relacionados con la administración de cartera abordados en esta actividad de aprendizaje. Esto sería toda la actividad. En el próximo video terminaremos o realizaremos la siguiente actividad interactiva del curso administración y recuperación de la cartera de créditos.